Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y estoy muy contento, estoy muy feliz Porque, nada, porque se acercan a fiestas Porque estoy contento, me levanté así, me levanté muy muy feliz Y además, porque hoy, obviamente tenemos a las 21 horas Recuerden, sean puntuales Sean puntuales, miren quién lo dice yo Que arranco siempre no y 5, no y 4, no y 20, arranqué el otro día eh, Pero bueno, y recuerden que va a haber Premios, bien, va a haber algunos premios que ya empezamos a regalar de a poquito hasta que lleguen más las fiestas y año nuevo ahí, pero vamos a estar regalando cosillas para la gente fiel, como lo son ustedes que siguen ahí, bancan al canal y yo los banco a ustedes, así que por eso los quiero un montonazo. Y ustedes se preguntarán, Nando, esto no es World of Tanks, man, ¿dónde está el tanque acá? ¿Dónde está la. ¿Dónde está el Chat Panzer 100 acá? ¿Dónde está el objeto 68 ¿Dónde está el. La GW Panther, esa Clicker Esa Arty. bueno, acá no Acá tenemos otro tipo de cañones Que miren lo que son estas bestias Man, están reservadas He jugado al Warship, lo he jugado muy muy poquito Verán que tengo mi tier 3 Acá soy un bebé, soy nuevecillo, así que no me carguen Si alguno de ustedes juega a Warship pues decir, eh Nando, sos un manco Cornete, porque yo tengo tier 10 Bueno, soy nuevo chicos O sea, creo que no, no llego ni a las 20 batallas, creo pero bueno, más allá de eso, quiero agradecerle sinceramente y uno de los motivos o el motivo principal por el cual voy a estar grabando este video o estoy grabando este video, mejor dicho, tiene que ver con que el señor Nacho mi querido suscriptor, eh, que yo lo siento como todos ustedes, lo siento como amigos míos sinceramente le, les, les digo, por eso, por eso les di mi Whatsapp, por eso les doy mi Discord por eso les doy Facebook, para que me puedan contactar por donde quieren y si quieren me pueden mandar un mensaje por Whatsapp y no hay problema, yo lo respondo. Eh, la verdad que ya les digo, el grupo Whatsapp está hermoso, está buenísimo. Tienen la posibilidad de unirse. Abajo voy a estar dejando cómo tienen que hacer para, para unirse los que quieran. Y hablamos de World of Tanks principalmente. Y cositas del canal, yo qué sé, lo que, lo que se nos venga a la cabeza. Ah, mirá, me giró la cámara. ¿Por qué me giras la cámara? Bueno, miren la experiencia libre que tengo, 231. Re, Re triste. Pero bueno chicos, eh, es lo que hay, la verdad que todavía mucho no lo, no lo cazo al juego, no lo agarro, eh, ya pronto le, le empezaré a dar más caña. Lo que sí me gustaría eh, saber, y os lo digo de corazón, de corazón es si vos cree que yo suba esto, este tipo de video de World of Warships. O sea, si tienen ganas de que suba un poquito de warship o por lo menos que vaya mechando, aunque sea que, no sé, vayamos probando, si hay gente... No sé, sinceramente, no sé qué cantidad de público que me sigue o que ve mis videos ve Warships también, o le gusta Warships o juega Warships. Bien, para quienes no sepan, porque tal vez haya algún que otro despistado, puede ser, puede ser, eh, warship es un juego de Wargaming que es la empresa creadora de War of Tanks. O sea, es la misma empresa que tiene juego de tanques, que tiene juego de barcos y que tiene juego de aviones, ¿bien?, pero War of Warplanes o Warplanes, o como quieran decirle el de los aviones. La verdad es que estoy muy alejado de ese juego en el sentido de que nunca lo jugué. No conozco a nadie que lo juegue. Mmm, o sea, cero contacto. En cambio acá, por ejemplo, este, Nacho más o menos me está guiando un poquito. Tiene un, un clan que son amigos de él. Y bueno, me dijo que, que tiene muchas ganas de que de que empiece a subir Warship y demás. Pero bueno, obviamente yo mmm, tengo que responder, digamos, a la... A la a la masa de público que me ve, digamos, ¿no? Bueno, <coughs> con lo cual yo no puedo, digamos, subir un video si lo va a ver una sola persona, por supuesto. Pero si a la mayoría le gusta el contenido, les parece atractivo jugar alguna que otra batallita. Podemos jugar con, con subs, podemos hacer pelotones libres. Eh, de hecho, podemos hacer directos también eh, jugando World of Warships. Podemos asignarnos, por ejemplo, un día a la semana para jugar Warships. No sé, como quieran. Yo la verdad es que... Ya les digo, todavía mucho, mucho no le agarro la mano, pero, pero bueno, calculo como todo, ¿no? Supongo que será una cuestión de que, de que bueno, eh, darle masa, darle caña y, y en base a eso ir agarrándole un poquito más la mano. Los gráficos, la verdad que del juego me parecen muy, muy atractivos, muy llamativos, muy buenos. Lo que sí, tal vez no me... ya les digo, tal vez puede que sea por una cuestión de que no le había agarrado tanto la mano... Es que me parecía un poco lento el juego en sí. Pero tal vez tiene que ver con una cuestión mía de que yo no sabía jugarlo. O sea, al principio War of Tanks también me parecía que tenía mucho, muchas cosas en, eh, digamos, en contra. Y después le fui encontrando la mano, lo fui resolviendo y ahora me parece que es un juegazo. Eh, pero bueno, chicuelos básicamente eso. Y el señor Nacho, que a quien estoy extremadamente agradecido. Y le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde mi ciudad de Quilmes. Desde este a PC, desde mi setup, podríamos decir. Con todas las luces y los paneles y los paneles anti-sonido. Mentira, mi setup es malísimo. Algún día voy a hacer un video de setup. Se van a cagar de risa lo que tengo acá atrás. Pasa no lo puedo mostrar porque hay cosas muy, muy raras. Eh, así que, bueno amigos, decía... Perdón, me, me voy por la tangente. Eh, el señor Nacho me regaló algunos contenedores que serían cajitas de... Mmm, de navidad, digamos, estas cajas, las cajas grandes de navidad y eso me parece. Creo que, que está, está bueno, así que vamos a abrirlo de paso. Tienes 8 contenedores, o sea, esas, estas cajitas. Vamos a ver qué nos tocó. Vamos a abrir un contenedor. Tiene 7 contenedores más. 30 días de cuenta premium. Uy, boludo, me viene re bien esto, chabón. Para arrancar a jugar, <ríe> me viene joya, boludo. Cuenta premium activada. ¡Ah, qué crack, man! No hay, no hay mejor incentivo que para empezar a jugar un juego... Ya que te pongan en cuenta premium, 30 días Encima, zarpado, man. Abrir otro contenedor, a ver, vamos ¿Y esto qué es? No sé Adición de camuflaje Adornos de año nuevo, ok, ok O sea, camo, nos ponen, nos dan camuflaje Ok, perfecto, buenísimo Venga El que sigue El que sigue ¿300 doblones de, de oro? Bien, joya. No tengo idea, no te, pero les digo así. Estoy totalmente desnudo en este juego. Me siento desnudo como un bebé en pañales. Me siento exactamente así. En pañales. No sé si es mucho, no sé si es poco. No sé si está bueno. si es... No entiendo nada. o sea. Pero me gusta, me gusta. ¿Qué es, Camo? Adición de banderas. Zulu. Zulu Hotel. El ejército ha sido completado. No, el ejercicio. Para bueno, es que estoy ciego. Acá tengo los lentes. Ya sé que Dance me va a retar. Si sí, me retan porque no... Tengo que estar así medio mirando Pero joya, joya, bueno dale, banderillas eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Papá, papá Mantente bien alejado de mí Bueno, joya, no sé, no sé ni qué será Tienes dos contenedores ¿Qué es esto, carbón? Me encantaría saber para qué sirve el carbón Nacho, por favor, déjame en los comentarios ¿Para qué sirve todo esto? Igualmente, ya les digo, más allá de todo lo que sacamos eh, petróleo, no ¿Qué es? Adorno de año nuevo, joya Buenísimo Venga, bienvenido ¿Y esto qué es? Adorno de año nuevo, debe ser No, sí, adición de camuflaje Abeto escar has escarchado joya Bueno, buenísimo, chicos eh, Reúne contenedores Gratis, está haciendo de... No sé ni qué es esto Ah, te ves... Eh, seguramente debe ser como en el Watt, que tenés que juntar algún tipo de experiencia. Supongo, ¿no? Oye, lo que sí veo que el World of Warship ...en calidad ultra... Eh... Los contenedores han sido enviados, pero ¿dónde estarán? ¿Y esto qué es? What the fuck. No, no, no. No quiero comprar nada. Si no tengo plata, ¿a dónde a ¿Dónde vas? ¿Dónde creéis que vais? Ah, abrimos estos contenedores chiquitos que están acá No tengo idea de qué es esto, chicos Pero bueno, logro obtenido Oficial de suministros Abre 10 contenedores, ok eh, Abrí contenedor que es No sé, nos dio carbón Leña para el carbón, no sé qué es Y banderillas Banderillas, banderillas Bueno, joya, buenísimo, buenísimo, espectacular espectaculares. Eh. Está el siguiente contenedor. Ah, ok, ok. Tenés que ir sumando experiencia y vas abriendo contenedores. O cajitas de navidad y eso. Bueno, eh, Listo, joya, chicos. Buenísimo. Tenemos doblones que no sé bien eh, cuánto nos costará. A ver, árbol tecnológico. ¡Puah! Un, uno de tier 6 cuesta 4.700, ven. No, me falta un poquito, me falta, me falta un poquito todavía de, de dinero para conseguir eso. Así que... Mmm, bueno amigos, les mando un beso enorme Muchísimas gracias por estar ahí Déjenme en los comentarios qué piensan Si les gustaría, si no les gustaría Si les parece interesante Ya tenemos la cuenta premium de 30 días Así que le voy a empezar a dar un poquito más de caña a mi tiempo libre Que tampoco es mucho el tiempo libre que tengo Pero bueno eh, Será cuestión de De ir jugándolo Y bueno, a ver qué A ver qué sacamos de todo De todo esto chicos como les decía, déjenme en los comentarios si les gusta esto, si les gusta Boros Warships, si quieren que siga subiendo algo de esto. Y nos vemos esta noche, 21 horas chicos, que seguramente vamos a estar haciendo el evento que les estuve diciendo ayer en el video cortito que hice. Y en este que se los recordé más tempranillo. Les mando un beso y nos vemos hoy a la noche. Chau chau.